señores estudiantes vamos a ver el tema referente a la aplicación de las reglas básicas de derivación eh, eso son las reglas principales utilizadas eh, dentro del cálculo para eh, lo que es cálculo de derivadas determinar cuál es la pendiente de una de una gráfica de una curva ¿sí? y conocer también eh, lo que tiene que ver con con las gráficas eh, referente a posteriormente que veremos en cálculo a determinación de áreas bien vamos a a, dar, a empezar con la primera regla que es la regla se refiere a la derivada de una constante la derivada de una constante nosotros nos dice la regla de que la derivada de y con respecto de, e, de x en este caso de 15 es igual a cero. Toda constante, la derivada de una constante va a dar lugar a cero. Eh, sea esta de la índole que sea, tenemos si la constante pi, por ejemplo, es, va a ser igual, con respecto de x también va a ser a cero, va a ser igual a cero. Eh, porque pi tiene un valor, pi es igual a 3.1416, por lo tanto es una constante también va a ser igual a cero bien vamos con una con una segunda regla también que es la derivada de una potencia la derivada de una potencia es igual va a ser igual la derivada de una potencia con respecto de x va a ser igual a la potencia a la potencia por la base o la función, en este caso x, elevado a la potencia menos 1. ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. La derivada de x elevado al cubo con respecto de dx va a ser igual. La potencia, en este caso es 3, por la función elevado a la potencia menos 1. 3 menos 1. Y esto va a ser igual a 3x elevado 3 menos 1 sería 2 aquí de esta manera nosotros hemos encontrado la derivada de una potencia hemos aplicado la derivada de una potencia cuando tenemos eh, eh, en el caso también estos casos de la derivada de una potencia de una raíz cuadrada de x con respecto de x en este caso nosotros lo que hacemos es transformar la función ¿sí? derivada con respecto de dx de x elevado la raíz cuadrada la convertimos en 1 sobre 1 sobre 2 1 medio esto equivale a la raíz cuadrada la derivada entonces de x a la 1 medio con respecto de dx Con respecto de x va a ser igual a un medio por x elevado a la 1 medio menos 1. De esta manera nosotros tenemos un medio x menos 1. Un eh, medio menos 1 vamos a tener 2 por 1, 2, menos 1 menos 1. Menos 1 medio. ¿sí? Entonces la derivada de la raíz de x con respecto de dx va a ser igual a un medio de 1 sobre x a la 1 medio o lo que da igual 1 sobre 2 raíz cuadrada de x ¿si? de esta manera es como se resuelven los, las ecuaciones referentes a derivadas de una potencia tenemos la derivada de una constante por una función que es otra de las de las reglas también que tenemos en la materia de cálculo la derivada de una constante por una función se refiere a la derivada con respecto de dx de una constante cualesquiera puede ser 5 por la función yo puedo decir x entonces la derivada de una constante por una función va a ser igual a la constante en este caso es 5 por la derivada de la función con respecto de x en este caso la función viene a salir x 5 si nosotros procedemos a derivar tendríamos 5 por 1 porque la derivada de x con respecto de x va a ser igual a 1 que igual tendríamos que si nosotros dijéramos que tiene la potencia 1 ¿sí? la derivada de x a la potencia 1 con respecto de x sería igual también a 5 en este caso por x 1 menos 1 y esto sería igual a 5x elevado a la 0 ¿sí? sin x elevado a la 0 equivale a 1 entonces la, la respuesta a nosotros nos quedaría 5 ¿sí? esa sería la respuesta bien aquí tenemos otro ejemplo donde podemos nosotros ver una función con respecto de x que es igual a 9 por x a la menos 11 nosotros esta función eh, la podemos derivar ¿sí? la podemos derivar eh, que sería f de prima ¿sí? f prima de x que sería igual en este caso a 9 a la derivada de 9 a la derivada de 9x a la menos 11 con respecto de dx eh, decimos que la derivada de una constante por una función es igual a la constante en este caso 9 por la derivada de la función con respecto de dx y esto es igual a 9 x a la menos 11 menos 11 menos 1 y esto sería igual a 9 a ver estamos a 9 por la potencia ¿sí? la potencia sería menos 11 por x elevado a la menos 11 menos 1 y esto vendría a ser igual a menos 99 x a la menos 12 si nosotros lo quisiéramos presentar de una mejor forma sería igual a menos 99 dividido para x a la 12 ¿Sí? de esa manera es también como podemos nosotros resolver las, los diferentes problemas de derivadas derivada de una suma o resta de dos funciones diferenciales dice que es igual a la derivada de cada una de sus sumas o diferencias entonces la derivada vamos a poner un ejemplo la derivada de la función que es 2x elevado al cubo más 3x cuadrado menos x más 1 nosotros aquí podemos observar que tenemos eh, cuatro términos el primer término la derivada de una constante por una función igual que el segundo y el, y el tercero tenemos la derivada de la función y más la derivada de una constante esto va a ser igual la derivada de esto tendríamos que es igual a, a la constante por la derivada de la potencia que en este caso sería x al cubo que sería la potencia 3 por x elevado a la 3 menos 1 más la, la constante por la derivada de la función que sería la potencia 2 por x elevado a la 2-1 menos y menos la derivada de x con respecto de la función x mismo es igual a 1 y tenemos la derivada de la constante la derivada de una constante habíamos dicho que es 0 de esta manera es como nosotros hemos resuelto 2 por 3 son 6 x elevado al cuadrado más 3 por 2, 6, x a la... sería 1, o quedaría x también, menos 1. De esa manera, nosotros hemos resuelto la derivada de una suma. Bien. Eh, aplicando las reglas correspondientes, nosotros, como ya hemos visto, ¿sí? podemos determinar varios tipos de, de derivadas referente ya aplicar a lo que es una suma una diferencia o también a una constante vamos a también a, a ver una de las siguientes reglas que se refiere a la derivada de un producto de dos funciones en la derivada del producto de dos funciones se refiere a que si tenemos la derivada de x más 1 con respecto de dx por x más 2 ¿sí? tenemos en este caso dos funciones una y dos la regla nos dice que es igual esto a la derivada de la a la, a la primera función si en este caso sería la derivada a ver sería la función x más 1 por la derivada de la segunda función quiere decir la derivada de x más 2. con respecto de dx sí. Si, más eso no nos podemos siempre equivocar cuando es una un producto es más ¿sí? siempre va a ser más más el segundo término en este caso sería x más 2 por la derivada por la derivada de la segunda función la derivada de la primera función x más 1 con respecto de dx de esta forma nosotros ya podemos aplicar las diferentes reglas ¿sí? aquí tendríamos la derivada de una suma ¿sí? igual que aquí la derivada de una suma y procedemos ya a hacer la operación vamos a ver el siguiente uno de los ejemplos que lo tenemos ya ilustrado la derivada de 5x por x al cubo más pi en este caso nosotros tenemos que pi es una constante ¿sí? no nos olvidemos que este es pi equivale a 3.1416 ese es el valor de pi en vez de poner este valor hemos puesto la constante pi para resolver nosotros tenemos que encontrar la derivada de esta función tenemos que habíamos dicho que la regla dice que es igual a la primera al primer término que es la primera función que es 5 x por la derivada de x al cubo más pi con respecto de dx y la segunda función que sería esta tendríamos eh, más no nos podemos olvidar del signo más más x al cubo más pi por la derivada de 5x con respecto de dx. Procedemos a derivar y tenemos que 5x por la derivada de una potencia, que sería x al cubo. La derivada de una potencia es igual a la potencia, que es 3, por la función elevado a la potencia menos 1. 3 menos 1. Y tendríamos la derivada de una constante. En este caso, la derivada de pi, que es una constante, sería igual a 0. Más, tendríamos la función que es igual a x al cubo, más pi, que es el segundo término, por la derivada de una constante por una función. Aquí tenemos una constante por una función. Y la derivada de una constante por una función, dice la regla, que es igual a la constante por la derivada de la función en este caso sería la constante sería 5 por la derivada de la función la derivada de x con respecto de x es igual a 1 tenemos como resultado 5x por 3 x cubo menos 1 que sería x cuadrado y 0 quedaría como está más Aquí tendríamos 5 por 1 a 5 por 3, ¿sí? que sería x al cubo más pi y por 5. De esa manera hemos resuelto ya la derivada de un producto. Bien, a continuación tenemos lo que es referente a la regla de la derivada del cociente de dos funciones bien aquí nosotros tenemos la regla dice la derivada del cociente de dos funciones con respecto de g de x no aquí tenemos una función y aquí tenemos otra función la función f y la función g cada una de estas puede tener función se refiere que puede ser x más 5 se me ocurre Acá tenemos otra función que sería x cuadrado más, más 2. Tenemos dos funciones. Cuando nosotros tenemos estas dos funciones, la regla nos dice que es igual la derivada de la función x ¿sí? con respecto a la derivada de la función g de x. Esto va a ser igual al denominador que sería g de x por la derivada del numerador f de x esto con respecto de dx menos ¿sí? aquí tenemos es el cuando era el producto era más aquí tenemos menos en el caso del cociente sería f de x la función f de x por la derivada con respecto de dx del denominador que sería o del cociente que sería g de x todo esto dividido para la, el denominador ¿sí? el cociente g de x todo esto elevado al cuadrado ¿sí? de esa manera nosotros conociendo ya la regla de del cociente ¿sí? vamos a proceder a poner un ejemplo eh, aquí tenemos un ejemplo de la siguiente función f de x dice que es igual a x al cubo menos 1 dividido para raíz de x nosotros para poder derivar aplicamos la regla del cociente y aquí tendríamos que sería igual a la raíz de x ¿sí? o x elevado a la a la 1 a la medio ¿sí? por la derivada con respecto de dx de x al cubo menos 1 menos la menos el eh, menos el eh, x elevado al cubo menos 1 la función x al cubo menos 1 por la derivada de en este caso x elevado a la 1 medio y todo esto con respecto de x todo esto eh, lo vamos a transformar x a la 1 medio ¿sí? entonces lo vamos a transformar elevado al cuadrado de esa manera es como aplicamos la regla del cociente si nosotros procedemos a determinar la derivada de cada una de estas funciones tendríamos raíz de x por la raíz la, la derivada de x al cubo y de la derivada de 1 aplicando las reglas tendríamos x al cubo sería la derivada de una potencia que sería 3 por x 3 menos 1 sería 2 y menos en este caso sería la derivada de, un, de una constante que sería 1 sería 0 menos x al cubo menos 1 por la derivada de una potencia tendríamos que sería un medio por x elevado a la 1 medio menos 1 que nos da menos 1 medio dividido para x elevado x a la potencia 1 medio elevado al cuadrado que nos va a quedar x ¿sí? porque 2 por 1 es 2 sobre 2 y esto es equivalente a x ¿sí? de esa manera es como hemos resuelto ya la derivada de un cociente bien la siguiente, la siguiente regla se refiere a la segunda derivada nosotros para determinar la segunda derivada eh, tenemos que tener ya conocimiento de cómo obtenemos la primera derivada ya en las reglas anteriores hemos visto cómo obtener la primera derivada vamos a poner aquí un ejemplo para encontrar la segunda derivada más 8x menos 7 bien aquí tenemos una función a la cual nosotros vamos a determinar su primera derivada en primer lugar entonces f de prima con respecto de dx va a ser igual aquí en primer término tenemos una constante por una función y esta función es una potencia tendríamos 3 que es una constante por la derivada de la función en este caso una la derivada de una potencia es la potencia que es 3 por x elevado a 3 menos 1 tendríamos 2 menos 15 que también es una constante por la derivada de una potencia que sería 2x, 2 x 2 menos 1 tendríamos 1 y más la derivada de una constante por una función que sería la constante en este caso es 8 por la derivada de x con respecto de x es 1 y menos la derivada de una constante que es 0 y nosotros tendríamos que como resultado 3 por 3 9 x cuadrado menos 15 por 2 30 x más 8 bueno y menos 0 ya eh, de esa manera hemos obtenido nosotros la primera derivada para encontrar la segunda derivada nosotros procedemos o partimos a, de la primera derivada para sacar la segunda derivada aquí tendríamos la derivada de una constante por una potencia que es igual a la, deriva, a la constante por la derivada de la potencia x cuadrado me quedaría 2 porque es la potencia do, a, la, a la función menos 1, 2 menos 1 sería 1, menos aquí tenemos la constante por la función sería 30 y la derivada de x con respecto de x que es 1 y la derivada de una constante 0. De esta manera tenemos nosotros que la segunda derivada de esta función ha sido 18x menos 30. gracias